Buenas a toda gente, como veis, estoy en directo y nada, no tengo nada que deciros. Hasta luego. Coño, a ver, eh, hoy nuevo vídeo. Este vídeo bastante importante, os va a gustar a todos porque es una rutina para mejorar el aim. En el título habré puesto Valorant porque mi canal, como ya sabéis, está centrado en Valorant, por si no estáis suscritos, os lo recomiendo. Pero me gusta entender de cómo himear, entender de cómo jugar mejor siempre, siempre trato de mejorar y entonces entiendo bastante de cualquier tipo de juego. Así que hoy os traigo una rutina que ya está creada, ¿vale? Pero más bien os voy a traer y enseñar un programa que... Se utiliza por casi todos los pros, ahora mismo Mixwell se acaba de asociar con ellos, con GEDOS también se acaba de asociar este programa. Es un programa totalmente gratuito, aunque hay muchos parecidos de pago que son muy buenos, tipo Kovacs, tipo Aimbist, ¿ok? Pero yo voy a hablar de Lamelab. que no lo conozca, Lamelab es un juego de Steam tenéis que meteros a Steam, los que no tengáis Steam ponéis como descargar Steam o simplemente descargáis Steam que es muy fácil os hacéis una cuenta y vais a la tienda, ¿vale? voy a enseñarlo en pantalla para que no haya... no estáis en tienda simplemente tenéis que teclear en la borrita esta de aquí, AIM LAB veis como veis está el AIM HERO, AIM BEAST, APEX AIM TRAINER, AIM TASTIC, AIM LAB, este lo descargáis y se os irá a la, de, a la biblioteca y ya simplemente lo iniciáis y os explicaré ahora mismo qué va a pasar. Pues en el lab, nada más entrar, te hacen como una especie de examen para saber cuál es más o menos tu rango. ¿Qué rangos hay? Los pondré ahora dentro un poco en pantalla, me meteré en el juego y lo enseñaré. Una vez os dan esos rangos, vosotros tenéis que pensar y mirar en qué sitios flojeáis. Yo os recomiendo que, por ejemplo vamos a poner la pantalla de los rangos para que lo entendáis por ejemplo como veréis aquí, bueno no veréis precisión pero tengo un 50 de flicking, un 72 de seguimiento un 70 de percepción, un 40 de cognición y un 50 de velocidad ¿qué recomiendo yo para mejorar el aim notablemente? ir a entrenamientos y lo que tengáis peor ir mejorándolo vale por ejemplo vais aquí a tareas y que van mal en cognición pues te haces uno de cognición por ejemplo toma de decisiones estos es otros toma de decisiones muy parecidos Capacidad de, de... Es más que nada esto de memorizar objetos Por ejemplo, este va cambiando de color Y tienes que elegir el color que ha cambiado Como memoria fotográfica, ¿no? Se dice Y cosa de esas, ¿vale? Cuando ya tengáis todos mínimo al 50 Aunque yo tengo uno al 43, otro al 46 Pero porque ya lo he bajado cuando llegué al 50 Como veis, yo tengo eh, este rango Que ahora os he enseñado los rangos que hay Recomiendo que ya empieces a hacer Listas de entrenamiento personalizadas De la tienda de Steam Esto cómo se hace, ¿Vale? Esto se hace. Vais a Customs. Aquí o en Home Taller. ¿Vale? Taller más rápido. Entráis en Taller y aquí tenéis Playlist. Aquí tenéis mil listas. Pero vamos, de Call of Duty, de Fortnite, de Warzone, de Valorant, de. De todo. De todo, todo, todo, todo. Es, un, es una locura. Es una locura. Entonces, una vez ya tenéis una descargada, yo por ejemplo tengo la más votada Porque me va bastante bien, que es de Zayan. La tenéis descargada y podéis jugarla. ¿Dónde podéis jugarla? Le podéis dar allá a ella jugar directamente o podéis ir a entrenamiento, listas de reproducción, listas de reproducción guardadas. yo tengo un mogollón de Valorant. Algunas que he creado yo, Valorant Full Train, Valorant Flicks, este Valorant Training, Valorant Training, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que trae, como veis, hay algunos que tienen los míos, por ejemplo, tienen eh, mapas normales, que he puesto yo, que tienen ya hechos. Motion Shot, Reflex Shot, spider Shot, etc. Pero luego, si te fijas en los mapas creados por la comunidad, tienen otro tipo de nombres y no tienen un mapa configurado. ¿Por qué? Porque estos están como toqueteados por un jugador o están cambiados por el jugador que ha creado esta lista de reproducción. Entonces tú tienes, si él pone que es de Valorant, eso ajustado más o menos para los jugadores de Valorant. Los rangos que se han ido a explicaros Aquí hay un mogollón de rangos, ¿vale? Diría que son muy parecidos a Valorant Por ejemplo, tenéis bronce, plata, oro, platino, diamante eh, ¿Cómo se decía esto? Inmortal y radiante Esto es igual, ¿vale? Y estos dos de aquí es que eres una puta locura de jugador. Si estás aquí, si te pone directamente en Master o en grand Master, es que no te recomiendo ni que entrenes esto. Entrena otras cosas, yo qué sé. Entrena rotaciones, entrena jugadas, entrena otra cosa. Pero si estás de Master para arriba, no entrenes nada. Y si estás diamante, es que tampoco te, te, te haría entrenar yo si fuese coach. A lo mejor calentar, pero entrenar no. Si estás de Platino para abajo... Tienes que entrenar bastante O sea, tienes que echarle horas Porque significa que no tienes un aim bueno Considero yo Si te ponen platino, sí, vale Pero de oro para atrás es, es malo Es un aim corto ¿Vale? Yo, por ejemplo, a mí me pusieron en platino 2 ¿No? O sea, rubí 2 Que es como diamante, por así decirlo Así que no tengo muchas más cosas que deciros ¿Cuánto llevamos de vídeo? 5 minutos solo Si quieres os enseño un poquito cómo va eh, Los mapas Para que lo veáis a lista de reproducción, vamos a enseñarlo, lista de reproducción guardada, por ejemplo, warm up. Esto es un warm up, esto es un calentamiento. Puedes elegir que vaya todo en orden, como lo tiene puesto el chico, o puedes decir que vaya aleatorio. Vamos a jugar un mapa para que lo entendáis mejor. Esto son trará y vosotros simplemente tenéis que jugar. Es lo que digo, cuando se hacen el examen inicial, os piden vuestra configuración. Elegid Valorant y ponéis la configuración que tenéis en Valorant. El Field of View no hace falta que lo toquéis, está correcto. Y una vez ya, simplemente tenéis que jugar este tipo de mapas Ahora os enseñaré más o menos de qué se trata Tenéis que ir dando los círculos en este caso, ¿veis? Ah, no, pero este tenéis... Vale, ya entiendo Este es de giros Para que vayáis controlando todos los ángulos, ¿entendéis, no? Y simplemente irse girando y dando a todo Y sin problema, este es bastante chulo, a mí me gusta Lo que pasa es que este me aburre un poco porque es muy largo Luego tenéis mapas cortos, tenéis mapas largos Tenéis listas cortas, tenéis listas largas No puedo estar explicando una por una Porque como veréis solamente Que vengan instaladas del juego predeterminado Todas las que hay, eh Mirad todo lo que hay Todo esto de predeterminado, eh Mirad todas las que hay Es que podría haber, a lo mejor hay 50 o 60 mapas y más todos los que tienes del taller, que es de la comunidad, pues imagínate. Este me gusta mucho. Este, esto servirá mucho. Este lo recomiendo a toda la gente que juega conmigo cuando, para las rondas de pipas. Porque esto te obliga a gastar solo 5 balas. Entonces, si vas con la Beagle, yo por ejemplo, me gusta comprar Serif en primera ronda. Este te ayuda a intentar centrar un poco más el aim. Ahora veréis que salen 5 círculos y tú tienes que intentar no fallar ninguna bala. Yo he fallado 2, por ejemplo, porque estoy hablando. Si me concentro veréis. Una, menos Pero bueno, normalmente no suelo fallar demasiadas ¿Veis? Ahí mejor Pam, pam, pam, pam Y eso, ibas practicando las rondas de... De pipa si quiero no tengo más que yo no me voy a poner más pesado Simplemente deciros que dejéis un like, que no os cuesta nada Que os suscribáis, que no os cuesta nada Que os paséis por mis redes, que no os cuesta nada Ya empieza a costar, tantas cosas empiezan a costar Y que no me acuerdo cuál era el reto que me dijeron Se me ha olvidado o sea que lo dejo para el vídeo siguiente.